Hola, hola, aquí estoy, vamos a ver si estoy en vivo, acá estoy, hola, hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? A ver, voy esperando que vayan entrando, voy esperando que vayan entrando, vamos a hacer unos colores súper, súper fáciles. Hola, hola, a los años, <risa> Ay, se quedó aquí el, el ahí se quedó el álbumcito de sobres, ahora lo voy a mostrar porque hay algunas que no me siguen en inicial, así que voy a hacer un rapidito nomás, vamos a necesitar, voy a hacer sobres, que no necesitamos eh, la 1, 2, 3 como trabajamos ayer en la academia, ayer en la academia con las alumnas, principiantes, trabajamos este albumcito, que lo voy a enseñar así de rapidito nomás, este albumcito lo trabajamos ayer en la academia, hicimos sobres, ahí los ven, con la punch, quedó bonito, ahí está, un sobre acetato que se ve precioso, este es un sobrecito que hemos hecho con la un sobrecito. Un que hemos hecho para las chicas de la academia con la punch board. ¿Ya? Pero me dijeron, mi cari, no tengo la punch board. ¿Y cómo podemos hacer los sobres si no tenemos la punch? Entonces les digo, bueno, entonces yo voy a hacer unos sobrecitos para que ustedes vean qué fácil es hacer sobrecitos sin la punch. ¿Ya? Entonces, esto con la punch. Lo dejamos a un costadito porque no vamos a usar la push. Ahora no vamos a usar la push. Miren lo que hicimos. esto son sobres que se hacen con la push. ¿Ven? Sí, sobrecitos que hemos hecho. Hay de varios tamaños. Es muy fácil de utilizar la push. A mí me encanta. ¿Ya? Pero vamos a hacer sin push. Sin push, push. Aquí está el maletincito Ya lo voy a de desaparecer. Este es el kit para las flores. Para las chicas que quieren hacer flores conmigo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas. Ya saben, igual por aquí a compartir y a reaccionar al stream. ¡Hola, hola, Cari! ¿Cuánto tiempo ya te extrañaba? <risa> ya me tendrán aburrida. ¿sí? ¡Ay, sí! Es una tarde calurosa. ¡Me muero de calor! ¡Me muero de calor! ¡Me muero de calor! Vamos a hacer sobrecitos, porque me estuvieron preguntando, ¿cómo hacemos sobres? Sin esa maquinita. Entonces yo digo, pobrecitas mis alumnas. No tienen la maquinita. Vamos a enseñarles a hacer sobres sin maquinita. ¿Quiénes tienen la maquinita? A ver, levánteme la mano. Estas las he hecho sin maquinita. Así como las ven, sin maquinita. Podemos hacer cuadradas, las podemos hacer rectangulares. ¿Ya? Qué bonitos son los sobres, ¿no? Porque finalmente te ayudan un montón. Miren aquí, yo, este de aquí... Lo tengo con la medida de la punch. ¿Lo ven ahí? Con la medida de la punch. Pero podemos sacarla sin medida de punch, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestra cisaya, Una reglita. Una reglita. Un lapicerito. Ay, mi lápiz. Ay, ya boté mi lápiz. Tenía un lapicito acá bien bien pujito. Y ahora ya lo boté. Tengo el lapicito bebé. Porque necesitamos marcar. Yo. ¿quién, no, ¿Quién más no tiene la maquinita? ¿Quién más no la tiene? Un lapicerito. Su reglita. Yo sigo bombardeada. <ríe> Pobre virmita La están bombardeando. Yo no tengo la culpa, Vilmita. Yo no tengo la culpa que te estén bombardeando. Ay, mi lapicito por estar metiendo por... Acá está. Eh, lo encontré. Un lapicito, su regla. La no, pero tiene no mano. Ya. Muy bien. Vamos a hacer la primera. ¿Ya están listas? Yo también. Por los dos teléfonos. <risa> ya. Entonces vamos a hacer un formato cuadrado. ¿Ya? Un formato cuadrado vamos a agarrar una cartulina a ver, una cartulina bonita acá, una cartulina bonita yo les voy a enseñar desde el corte ya a ver, voy a sacar esta cartulina ustedes pueden usar cualquier cartulina yo voy a usar esta de acá, tan bonita de flores como me gusta y voy a hacer una de 22 por 22 ya, vamos a dejar los sobres por acá y voy a hacer un sobre eh, que la base va a ser 22 por 22. Yo no tengo. Muy bien. Eh, al chat también de principiantes, por favor, creo que la mismita ya avisó, ¿no? De que estamos por acá. Si es que hay que meterle contenido acá a la página, entonces, ya. 22 por 22, ¿ya? Voy a marcar 22. Ahí está. 22 por 22. A ver, me voy a equivocar. Centímetros, ¿ya? Hola, hola, bienvenidas aquí en mi academia de scrap a compartir, a reaccionar el steam ¿Ya, chicas? 22 por 22, ¿lo ven ahí? Sí, una cartulina de 22 por 22. Comenta el papel, ¿no? Por un lado flores y por el otro lado puntitos negros. Ya, 22 por 22. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traer aquí nuestra plegadora. Vamos a traer aquí nuestra plegadora. Y yo lo que voy a hacer es marcar con este punzoncito, ¿ya? Con este eh, punzón que tiene aquí una bolita, ¿lo ven? Ahí. Con ese voy a marcar. Hola, hola, estás por aquí ahijada, ahí está. Busquen a sus ahijadas, ¿ya? A ver, sí se ve la, la cámara completa, ¿no? ¿Ahí está completo? Sí. Muy bien. Vamos a marcar en 10 y medio. vamos a bajar un poquito aquí. Ay. Vamos a marcar en 10 y medio. Miren, justo aquí esta plegadora tiene la marca de 10 y medio. Vamos a marcar en 10 y medio. ¿Ya? Vamos a marcar en 11 y en 11 y en 11 y medio. ¿Lo ven? La mitad de 22, para que más o menos sepan cómo hacer un sobre eh, en base a un cuadrado, ¿ya? Es de 22 por 22. La mitad de 22 es 11, ¿cierto? 11, aquí. Entonces, la primera marca va a ser 11. Luego, vamos a marcar en 10 y medio y en 11 y medio. ¿Ok? 11, 10 y medio y 11 y medio. Luego le doy la vuelta. Voy y estoy aquí en el 11. Miro el 11 y marco 10 y medio y 11 y medio. ¿Ya? Tienen que partir en base al, al medio, al, a la mitad de la cartulina. ¿Ya? Del cuadrado a la mitad. En 11. Acá está la mitad. Le doy nuevamente la vuelta. Marco 11 10 y medio. En realidad, los números que van a valer son el 10 y medio y 11 y medio. Pero yo, el 11 es el que me indica. ¿Ya? Nuevamente, marco la mitad, 10 y medio y 11 y medio. A ver. ¿Se dan cuenta? A ver, hay Son tres marquitas. Esta es la del 11, eh, 10 y medio. 10 eh, y medio y 11 y medio, ¿sí? Igual acá. 11, 10 y medio y 11 y medio en todas, ¿ok? ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Que creo que no lo notan. Lo voy a marcar con lápiz, ¿ya? Mejor lo voy a marcar con lápiz, a ver si está bien. ¿Ya? Lo voy a marcar con lápiz y después lo, este, lo borro, ¿ya? Eh... 10 y medio y 11 y medio. Así voy a marcar. 10 y medio y 11 y medio. 10 y medio y 11 y medio. 10 y medio y 11 y medio. ¿Qué tabla de marcar usas? Estoy mar estoy usando la Escorpay, la de centímetros. ¿Ya? Ahora sí, una vez que ya ustedes han marcado, Van a ir a marcar con su regla y su punzón, un punzón que no, que tenga su bolita ahí. Y van a marcar el 10 con el 10, el 10 y medio con el 10 y medio y el 11 y medio con el 11 y medio. Ya, ahí. Yo solamente espero que estén mirando. Lo ven, queda queda un triangulito entre ellos. Queda un triangulito. Ese triangulito lo tenemos que cortar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Voy a marcar, voy a marcarlo y este, y de ahí ya van a ver los triangulitos que quedan. ¿Ya? Y luego vamos a marcar este. Y marcamos este. ¿Ya? Entonces queda un triangulito que hay que sacar. Queda un triangulito que vamos a sacar en este momento. Este triangulito vamos a sacar. A ver, ahí está. Qué bonito el papel, no. Ustedes creo que no, no lo llegan a ver. Me parece que no están viendo por porque el papel es este, no se nota, no. A ver, ahí están los triangulitos que estoy cortando, ya, y ahora solamente con la, este, con la corner vamos a hacerle sus su bordecitos para que quede bonito, Y listo, ya está el sobrecito. A ver, espérense. Mira, ahí, ¿lo ven? Qué bonito. Entonces, ya solamente pegamos. ¿Ven? Vamos acá. ¿Están preguntándome la colección? ¿En serio? <ríe> no digan, no me digan que me están preguntando por la colección. Qué graciosas. Lo que quiero es que aprendan a hacer sobre, me preguntan por la colección. A ver, voy a usar este, este pegamento de atalla. Ajá. Y si no hay corner con un perforador de esquinas, claro, por supuesto que sí. Si no hay córner con un perforador de esquinas. Y ahí está su sobre. Este es un sobre cuadradito, ¿no? Es un sobre cuadradito. Vámonos por un sobre, eh, así, más eh, vertical, ¿no? Más alargado, ¿ya? Este es el, el cuadrado, ahí lo ven, el cuadrado. Vamos a hacer uno más alargadito. Miss, ¿dónde está el tutorial del álbum de sobres? Está en mi academia de scrap. Este, Estela. En mi academia Scrap te inscribes y ahí vas a poder ver el álbum de, de sobres. ¿Ya? Este pagamento es bueno para el mat de Cameo. Ah, sí, me lo compré, así que aquí lo estoy utilizando. No me salió. Puede volver a repetir las uniones. Miss, <risa> puede hacer otra, por favor. No me salió. <risa> Ya, otra de estas. Ya, vamos a hacer. A ver. Yo hago lo que ustedes me dicen. A ver. Cartulina, cartulina. Voy a usar la cartulina de la bequita. Ya, la de la bequita. Y la medida que estoy usando, a ver, menos, menos. La medida que estoy usando también está facilita. A ver, Ahí. Ya, ahí, de repente lo marco ya lo marco así así me quede marcada porque como no lo ven bien <risa> ya no le salió Pubichitas, mis alumnes que ya estoy haciendo la de la medida de 22 por 22 para que ustedes lo entiendan un poquito mejor 22 por 22 ya, yeah. ya sé cómo voy a hacer. Ya, 22 por 22, ¿está bien? Y como este lado es blanquito, vamos a poder hacer. Ya, y lo voy a marcar nomás, no me importa. Ahora sí, a mí tampoco. <risa> Ya, vamos a hacerlo así. Miren, es de 22 por 22, ¿ya? Voy a marcar, aquí está el 11. Es la mitad de 22. Ya, el 11. Luego está el 10 y medio. Y está el 11 y medio. 10 y medio y 11 y medio, ¿de acuerdo? Ya no los voy a poner acá los números, solamente quiero guiarme que esta es la mitad, 11. Le doy la vuelta. Marco el 11 para saber cuál es la mitad. Y luego marco 10 y medio y 11 y medio. Estamos en centímetros. Nuevamente le doy la vuelta. Marco. Este es el 11. Y luego marco el 10 y medio y el 11 y medio. Sigo dando la vuelta. Probénganse que es un cuadrado, cuadrado perfectamente. Nuevamente 11. Y marco 10 y medio y 11 y medio. Ahora sí. Ya, de repente porque como es otra cartulina, usted tiene doble, entonces se complica un poquito, ¿no? Ya, este es eh, para hacer uno eh, cuadrado, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Solamente me voy a ir, va a ir el que es 10 y medio, que viene a ser este, va a marcarse con el 10 y medio de acá. ¿Lo ven? De punta a punta, ¿ya? Lo voy a marcar. Lo voy a marcar con lápiz. Ya, qué importa. Con lápiz lo voy a marcar. Ahí lo ven. Luego, nuevamente. Once y medio con once y medio. ¿Lo ven? Nuevamente. Diez y medio con diez y medio. Y nuevamente. 10 y medio con 10 y medio. No me llamen, por favor, solo mensajes. <risa> Pobrecita la lunita. Y ahora sí lo ven. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Miren, aquí tenemos que hacer que el 11 quede en el medio y que se forme un triangulito. Aquí sí está más. A ver, aquí sí está mejor, ¿no? Ahí está. No importa, Marqué, pero yo lo que quiero es que aprieta. Ahí está. Ahí. Y ahí. Y ahí. ¿Lo ven? Ahora sí, les tiene que quedar estos triangulitos que tenemos que sacarlos. Estos. Este. Y este. ¿Está bien? Diez y medio con once y medio. Ajá. Ahora sí. Entonces, le sacamos los triangulitos. Exacto. O yo, ¿qué dije? Dije otra cosa. <ríe> Así la piscaria, pues, es mi Alocadita. Alocadita le van a decir. Ahí está. <risa> la Vilmita está Y cuando me escriban, me dan sus nombres. Quieren que las anoten, no dan nombres y pierden su turno. Así es. <risa> pobre Vilmita. La, la estresan, la pobre Vilmita. Ya. Esto es así de, de fácil y de sencillo. Ay, ah, dije, dije diez y medio con diez y medio. Perdón, perdón, perdón. Exactamente es. 10 Die, este, y medio con 11 y medio, exacto, para que les quede así, sorry, sorry, sorry con excuse me, si sí, una carimea locadita, pero la, con mucho cariño, ah ya, y lo llegué a marcar o no lo marqué, no lo marqué, no vamos a marcar, este es en el caso que quieran hacer sobres eh, cuadraditos, ya, Por eso se confundieron. Porque dije otra cosa, seguro. Lo he marcado, pero ustedes no lo van a marcar. ¿no? Ya, y ahí si lo marcan hay que borrar para que no quede así, pues, ¿no? Hay que borrar. Que no quede nada de rayitas ni nada. Bueno, yo yo no lo voy a borrar. Pues sí lo voy a borrar. Solamente hasta acá voy a borrar porque acá ya se va a cerrar. No, no, ni siquiera se va a ver. Solamente voy a... Aquí. Yo lo busqué y no lo encuentro. Chicas, ¿alguien me puede ayudar? Eh, Estela, ¿qué es lo que quieres...? Querida, yo te ayudo. ¿Qué quieres? Me parece que tú preguntaste por el álbum. El álbum, el que acabo de hacer de sobres, es un álbum que se edita en la Academia Scrap. Es un aula pagada. No está libremente. ¿Ya? Yo les enseño para que vean lo que estamos haciendo en el aula. La que quiere inscribirse, se inscribe. Ahora sí te salió, Rocío. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Entonces... Eh... Las puntitas, que queden bonitas, así como ven. Estas que ni se ven, pero no importa. Ahí. Ahí está su sobrecito. ¿Ya? Voy a usar este, esta gomita. Ahora sí te salió, ya ves... Ya está, un sobre cuadradito. Yo así voy guardando mis sobres y cuando ya quiera mandar una tarjetita ya voy buscando a ver qué sobre le da, ¿no es cierto? Ya, ese es en el caso de la cuadrada, Ahí está, cualquiera de las cuadradas. Vamos a una eh, alargadita, ya, ya le salió, ¿no es cierto? Ya salió. Sí, había que marcarla para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, ¿no? Ya, ahora sí, el alargado, tienen que estar atentos, ¿ah? Para el alargado. <risa> a ver, ¿de qué medida vamos a hacer el alargado? Ah, me estaban preguntando por eh, la colección. La colección de papel que estoy usando es esta. Es una belleza. Es de Ka Kaiser Craft. Y la colección es Full Bloom. Así se llama. Son lindos los papeles. Me encantan. Me encantan. Vamos a ver si usamos este de aquí. Bien, ahijadita. Ya, mis gracias. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí se entendió. Vamos a, Vamos a hacer otra medida fácil, ¿ya? Porque no les voy a dar medios ni nada. Vamos a hacer una, una medida, otra medida fácil, ¿ya? Voy a marcar en 21. Ya, el otro fue de 22, este va a ser de 21, 21 por 21, 21 por 21, esto. ya, vamos a hacer de 21 por 21, muy bien, eso, esto. ya, ahora vamos a agarrar la tablita, Ah, no, no, no, no vamos, a hacer, no vamos a usar la tabla. Vamos a hacer una cosa. Para, ente, para que entiendan, voy a agarrarlo por el lado de aquí, de el más clarito. Porque si lo hago por este lado, ni se van a ver. Vamos a hacer por el lado más clarito. A ver qué hice. Y cuando me escriben, den su nombre. Vilma Alpata, ponle anónimo, anónimo, uno, anónimo. Llamé Vilmita, puse el número, deje mensaje. No sé si... Es este teléfono correcto. Deseo el kit, por favor, inscribirme en tu academia. Gracias. Ahí está Janet. Hinojosa. Ya, con paciencia, porque ya se imaginan que entran un montón que quieren este, que quieren eh, eh, las clases. ¿Ya? Con paciencia, chicas lindas, por favor. Porque si no, Vilmita se vuelve loca. Y si Vilmita se vuelve loca, yo, pobrecita, me va a dar un, una pena que se vuelva loca. ¿Ya? Ahora sí, muy bien, ahora sí, miren acá, ya, vamos a marcar a 10, miren, vamos a hacer unas marcas con el lápiz, vamos a marcar a 10, a ver, se vuelve, <ríe> pobrecita la bismita, vamos a marcar a 10, miren, ahí a 10, y a 7 eh, y medio. ¿Ya? Dos marcas. En 10 y en 7 y medio. ¿Lo ven? Esta es la de 10. Y obviamente la otra es de 7 y medio. A ver, 10 y 7 y medio. Vuelvo. Solamente voy a marcar, miren, esta esquina que está acá y esta esquina que está acá. Estas dos. No voy a marcar ni esta ni esta. Solamente estas dos. ¿Ya? Entonces marco a 10. Como me ven aquí. Y a 7 y medio. Luego, en esta misma esquina, marco a 10. Ahí está, 10. Y marco 7 y medio. ¿Ya? En esta esquina que está acá. 10 y 7 y medio, 10 y 7 y medio. ¿Lo ven? Y ahora me voy al frente. Hago lo mismo. Marco en 10. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Ya, y hacemos acá lo mismo, ¿ya? Marcamos en 10. Y en 7 y medio. ¿Sí? 10. Diez. 10, diez, y 7 y medio. Mis ¿cuánto mide toda la cartulina, por favor? 21 por 21. 21 por 21 mide toda la cartulina. ¿Ya? ¿Ahora sí? A ver. Acá he marcado a 10 y a 7 y medio, 10, 7 y medio, por acá también 10, 7 y medio y 10, 7 y medio. Solamente estas dos esquinas, estas. Muy bien, 21 por 21, así es. Muy bien, ahora vamos a marcar la, la que tiene 10, del 10 al 10. Lo marcamos, y acá también del 10 al 10. Acá. ¿Ya? Del 10 al 10, del 10 al 10. Y hacia el otro lado vamos a marcar del 7 y medio al siete y medio. Y del 7 y medio al siete y medio. ¿Lo ven? Si quieren que lo haga con, con, con lápiz. Con lápiz, no importa, marcaré mi... Del 10 al 10, del 10 al 10, ya, y del 7 y medio al 7 y medio, del 7 y medio al 7 y medio. Logran ver el triangulito que les queda aquí, aquí, acá y acá. Ese es el que vamos a cortar. Ahora sí voy a marcar para que se marque bien. Ahorita soluciono su problema, su problema o, o sus preguntas. Ya un minutito. Estoy marcando nada más. Ah, qué bueno, sí se ve. Ya está. Ahí lo no ven. Y ahora ya solamente sacamos las esquinas. Sácate, sácate. A la pobre Vilmita, a veces de frente le dicen información. No dicen, eh, y cuando a mí me hablan así, yo les digo, hola, buenas tardes, soy Miss Cari. Cuando me quieren, me dicen información. ¿Con quién tengo el gusto? Les digo yo. Y ahí recién se dan cuenta que deben saludar, ¿no? Entonces, ahí recién, ¡ay, mi cari, buena! Soy fulanita de tal. Y eso no está bien, pues, ¿no? Porque nosotros también nos merecemos respeto, ¿no? Si quieren información, pues tienen que saludar, decir, ¡hola, soy fulanita de tal! Yo también... Voy a borrar ya para que no se vea. Yo también ando buscando cosas y cuando, cuando voy y pregunto... Eh, digo mi nombre, soy fulanita de tal, Entonces, así tiene que ser chicas, ¿ya? Ajá, ahora sí se entendió, por favor, a ver las, las, las chicas que me digan que sí. El saludo es lo primero, chicas, así es. Y a mí me da mucha pena que reniega y tiene razón. No puede ser que no entren saludando, ¿no? Que de frente quieran pedir información. Ay, miren qué bonito quedó esta. Ahí está. ¿Ven qué linda? Y yo aquí, este, porque no me gusta mucho que quede ahí, yo le doblo para que quede así. ya le doblo le corto como ustedes quieran y ahí queda el sobre miren qué bonito ya y ahí ya pueden hacer su albumcito eh, de sobres que he hecho con ustedes ya muy bien quiero Voy a ver por qué no me sale acá. Sí, igual les digo hola buenas bendiciones sí ay a mí también yo no reniego tanto ya pero sí, este, Uy, será que soy profesora y, y, y mínimo el saludo, ¿no? Y que no me digan mis, eso no importa, pero que me salude. Entonces yo, este, me digo con quién tengo el gusto y ya. No les doy información hasta que no me digan su nombre, ¿no es cierto? Ya ahí está. Miren qué bonitos. Miren, chicas, cuántos sobres ustedes pueden ir haciendo. A ver, le salió este de aquí? A ver, confirmenme. Ay, qué bonito quedó este, me encanta. Ya, yo soy de la idea que primero siempre hagan el sobre y luego hacen la tarjetita. No es por nada, ¿no? Porque sí ya es un poco más complicado este hacer primero la tarjeta. A no ser que hagan la tarjeta, la marquen en su rectángulo y después comiencen a hacer eh, las divisiones, ¿no? Les digo tuturú, Miss, porfa, repita. ¿En serio, repito? A Rocío. Está bella, entendió y me salió, entendí, muy bien. Pero no importa, yo le repito a Rocío de la Cruz, le repito. Pero, Miss, eso viene de casa, yo saludo. Así es, hay que saludar agradecer, exacto. Si te gustó, te interesa, este, muchas gracias. Y si no, también muchas gracias, ¿no? Yo también no doy nada hasta que me den nombre. Algunas hasta se molestan. Así es, pero no, nosotros que sepan. Y es más, yo le he dicho a Vilmita que haga como, como tenemos un WhatsApp de la, de la empresa, de la academia, eh, automáticamente les llega un, una pregunta de, o sea, una respuesta eh, de saludo, Presentándose también, Mirnita, y, y que por favor nos deje su, tele, este, su nombre completo y todo, ¿no? Sí, porque si no, no damos información. Ahí está, miren qué bonita, qué pena que se moleste, no tienen por qué hacer materia. Así haga un sobre más pequeño. Ah, ¿quieren un sobre más pequeño? Miren. ¿Puedo hacer un sobre más pequeño? Yo justo estaba haciendo sobres pequeñitos, ¿ya? Les cuento, a mí siempre me ha gustado, siempre, siempre me ha gustado el, eh, el origami. Es más, yo gané un concurso cuando estudiaba en la normal de origami. Entonces decía, voy a hacer un sobre chiquito. Y miren el sobre que me salió chiquitín. Un sobre bebé. ¿Quieren que les enseñe? Solo con... con este papel, ya. Voy a enseñarles con un papelito, ¿ya? Un cuadradito, ¿ya? miren, ¿ah? para que vean que no necesaria de estos tipo poquito ya. Justo estaba probando y decía, voy a enseñarles a las chicas. A ver, mil, buenas tardes, transmisión todo el día. Ay, ah, sí, por eso no puedo hacer más kits, ¿no? si <risa> sí, es verdad. Miren, les voy a enseñar a hacer este chiquitito, ya. Miren, doblamos por la mitad. Esto lo, estamos, lo voy a hacer como tipo origami, ¿ya? Hola, Dalmita, ¿cómo estás, querida? <risa> ya, doblamos por la mitad. Es un cuadrado, un cuadrado normal, común y corriente, esos tipo posis. Doblamos por la mitad, por ambos lados. ¿Ya? Hacemos un, una cruz. Y doblamos aquí, miren, ¿ah? Y doblamos aquí, excelente mis cari, sobre todo cuando se tienen herramientas, ah, cuando no se tienen herramientas, exacto, a eso voy siempre estoy pensando en eso, ya miren, triangulito, luego este lo voy a poner acá, y este lo voy a doblar acá. A mí me encanta el origami, chicas. Me encanta el origami, el origami, me encanta. Ya no hago, pues, porque ya tanto tiempo. Ahí lo ven. Triangulito. Vamos acá, doblamos acá. Y luego doblamos acá. Ay, voy a bajar. Ay. Ya, estoy sin mis uñas, chicas. Están descansando mis uñas. Ahí. Y luego doblamos acá. Y ya está. Un sobrecito pequeñito. Un pequeñito bebé. Miren. Miren el sobre qué cosita. Tienen varias opciones. Facilito. Facilito. La misma les enseña cosas fáciles, ¿no? Tienen varias opciones. O oh, cortan acá. Miren, ¿ah? así como yo he hecho, para, para que quede así como este, ya, para que quede así como este que están viendo acá. Entonces, cortamos aquí, miren, ¿ah? cortamos acá, acá cortamos, ya, este triangulito. ¡Ay, se me rompió! <ríe> ¡Ay, no importa, no importa! Esto se va a doblar. ¡Ay, no, no sí importa! No, no importa. ¿Ese es como es papel. Cortamos estos dos lados de acá. ¿Ya? No importa porque esto no se va a ver. Cortamos aquí y luego una esquinita por aquí y una esquinita por acá para que le dé el detallito. ¿Ya? Si yo doblo aquí y doblo aquí, ahí se está haciendo el sobre. ¿no ¿Es cierto? Pero para que parezca más sobre, lo voy a cortar acá. Ahí. Ya, si no lo puedo todavía achicar un poquito más en esquina, ¿eh? miren qué bonito. Ya, si ustedes no quieren que quede esto, ok. Por último tendrían que pegarlo, pero si ustedes no quieren que quede este triángulo, también lo sacamos. Todo este triángulo lo sacaríamos. Este y de acá y de acá acá. Todo este triángulo. ¿Ya? Ay, miren, es una bellecita. Una bellecita bebé chiquitito, miren. Entonces hay un millón de posibilidades de que la aquí también, este triangulito de acá, le sacan para que no se vea. Este triangulito de acá. Yo les cuento que cuando no sabía hacer sobres, ¿ya? Todo sobre que llegaba a mi casa lo desarmaba y sacaba el molde. <risa> ya, a ver. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Yo me imagino que sí. Y entonces ya pegamos acá nomás un poquito de gomita. Ahí, ahí se rompió, no importa porque no se ve. Y ahí está el sobrecito. Solo con doblar. ¿Ya? Así hice este también, igualito como lo ven. Ahí. Otra opción es dejarlo, como yo se los he enseñado, dejarlo ahí. a ver, ahí, dejarlo ahí, ¿no? Y otra opción es sacarle todo y cortarle solamente dos pestañitas para que agarre aquí, ¿no? Sí, es un mini, mini, mini, mini, mini. Yo les doy todas las opciones a y por ahí. Ya ustedes escogen cuál les gusta más. ¿Ya? Pequeñito, pequeñito, pequeñito, solamente doblando. ¿Ya? Ahora les voy a enseñar la de Marta, que hay muchas chicas que me preguntaron por el de Marta. Entonces quería hacerles con la de Marta también. ¿Ya? ¿Dónde estás, Marta? Ay, atrás mío. <risa> ya muy bien ya con este terminamos ya ya se aburrirán menudo. se aburren de la miss cari son minis chiquititos minis bebés ahí está mini bebé sí miss miss buenas tardes muy bien buenas tardes ya ahora sí Vamos a trabajar con la de Marta, que muchos me han preguntado porque algunas la tienen y no saben cómo usar el triangulito que viene atrás para hacer los sobres. Así que aquí está la miscari para enseñaros. Esta tabla mía, como ven, está rotita, está pobrecita, ya está rota. Acá viene como una cajita y acá venía adentro el, el huesito plegador. Así la ven, yo la usé bastante, de verdad, la usé bastante cuando, usaba, cuando trabajaba en pulgadas. Eh, la doble, la marqué por la mitad para exactamente saber cuál es la mitad. Inclusive cuando recién empecé le ponía los numeritos ahí de las pulgadas porque todavía no las entendía. Ahora ya las entiendo, gracias a Dios. Pero antes no las entendía, entonces esto me marca ¿No? ¿Qué pasó? No, mini sobre. Sí, sí, sí. Mucha fuerza, has tomado tu libro por eso está roto. ¿Qué pasó? Ah, su rapidito, qué fácil, excelente, no, no, no he leído qué pasó. Ya, entonces les voy a enseñar a usar este triangulito que viene aquí. A muchas que no saben que es para hacer sobres. Y es para hacer sobres muy, muy fáciles. ¿Ya? Todo está en pulgadas, como ven aquí. Ahí está. ¿Y qué es lo que tienen que tener en cuenta? Lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que hacer un cuadrado con estos tamaños que están aquí, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando en pulgadas porque todo acá en pulgadas. Cinco y medio por cinco y medio. Y dice que primero acá tienes dos marcas de A y dos marcas de B. Entonces dice que cuando estés en la A, Tienes que marcar en 2 pulgadas. Y cuando estés en el B, tienes que marcar en 2 pulgadas y media para hacer la primera, eh, la primera, el primer tamaño de, de, de sobrecarta de esta plegadora. Y así más tamaños, ¿no? De 7,5 por 7,5, de 8,5 por 8,5, de 9 por 9, de 10 por 10, de 12 por 12, de 10 por 10 y de 10. 3 cuartos por 10, 3 cuartos. Estos son los. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamaños que vienen. Y te marca en dónde tienes que marcar en el A y en dónde tienes que marcar en el B. De verdad es súper fácil y ahorita les voy a enseñar. ¿Ya? Se posiciona en este lugar el triángulo. En este lugar. ¿Ya? Yo ya tengo cortado, porque sabía que lo iba a hacer con ustedes. Ya tengo cortado. He, he sacado de las eh, cartulinas de la bequita, ¿ya? Entonces, este es el primero que vamos a hacer. Ya. Acá, este de aquí es de, ahorita les digo cuántas pulgadas es. Si no me equivoco, eh, es la primera medida de... 5 pulgadas y media por 5 pulgadas y media. Lo voy a marcar acá, ¿ya? 5 por 5 no, y medio, ¿no? Sí, 5 y medio. Es la primera medida de aquí de 5 y medio, ¿eh? 5 y medio por 5 y medio. Ya, entonces este primero es de 5 y medio por 5 y medio. ¿Qué pasó? Yo tengo el operadora en Martita y nunca usé el triángulo para hacer soy. Así pues, yo igual, ya está estará oxidado y ahora les enseño cómo, cómo qué tan fácil es ya, esta por ejemplo es de 5 y medio por 5 y medio, te está mandando que hagas un cuadrado de 5 y medio por 5 y medio y la colocas así como está aquí, así no la vas a colocar aquí no, la vas a colocar aquí ok aquí, así, exactamente así Vas a agarrar tu, eh, tu plegadora o tu, este tipo de punzolucito con esta bolita y vas a marcar en donde te están indicando. Acá te están indicando que en la línea A, voy a bajar un poquito, ahí, en la línea A marques a dos pulgadas. Me voy al 2 pulgadas y lo marco. Sí. ¿Ya? Le doy la vuelta y vuelvo a marcar en dos pulgadas. Sí. ¿Ya? Ahí lo ven, dos pulgadas. Luego me dice que la línea B, en el vertical, tengo que marcar en dos y medio. Entonces vuelvo a darle la vuelta y me voy al dos y medio. Dos, aquí está dos, aquí está tres y acá está el medio. Y marco. Dos y medio. Le me doy la vuelta y nuevamente me lo posiciono. Me, me, pos me posiciono en dos y medio y vuelvo a marcar. Y nos hace lo mismo que les he estado enseñando desde que empecé. Estos triangulitos que ven acá. Chiquichi, chiquichi, chiquichi, chiquichi. Estos triangulitos que no los necesitamos. Ah, y aquí se ve mejor. ¿eh? Ahí. Entonces ya solamente yo igual las voy a acusar con Marta. <risa> nos va a acusar con Marta la... Se pasa la alma, se pasa. Nos va a acusar con, con la Marta. Esa marca que vamos a usar. Muy bien. Sacamos las esquinitas. No se olviden de reaccionar al stream, de compartir para que aprendan a hacer sobres. Ahí está. Y ya solamente nos queda doblar. ¿No? Doblamos acá. Es un sobre peque. Es el más peque que sale aquí en, en la marca de la, de la marca. Y ahí está. Vamos a hacerle su detallito. Vamos a hacerle detallito. Ahí. Acá también, si quieren, le pueden hacer ahí. Le pueden hacer ahí o en su defecto. Ya no quiero que se vea esto. Entonces, le voy a hacer al revés, ¿ya? Ahí. Y le voy a doblar o le voy a cortar. Yo creo que le corto. Le mando y le Ahí. Ya, ahí está mi primer sobrecito. Fácil, súper fácil. Ahí está. Me van a ver hacer los sobrecitos y van a decir, ¡Wow! ¡Qué fácil! Pero este está bien aquí. Voy a ponerme más derechito. Ahí Ah, así era la cosa. <ríe> ya ven, conmigo aprenden, chicas, conmigo aprenden. Ahí está. Súper fácil. Primer tamaño, el de 5 y medio por 5 y medio. Este es el primer tamaño. ¿No es una belleza? Ya está, 5 y medio por 5 y medio. Vamos a hacer el otro. El otro, el tamaño que sigue, estoy usando las, los papelitos de la, de la bequita. Este tamaño, a ver, confírmame qué tamaño es. Este es de 7.5 y medio por 7 ¿ya? ¡Hola! Yo no tengo la plegadora, ninguna de las dos. Me compraré una, la NIS. 7.5 por 7.5 es el que sigue de aquí. A ver, chic-chic. Acá. A ver, Este era de cinco y medio por cinco y medio. Ay. el que dice, ay, el que dice 4 bar, 7 y medio por 7 y medio, dice. Y que la primera línea, línea le haga 2 5 octavos y la segunda línea de la B la haga en 3 1 cuarto. Y eso lo voy a hacer en este momento. Es lindo ver cómo se hace. Uh -huh. Yo tengo de la VR y también me sirve para los sobres. Si no, estoy perdida. Claro, claro que sí. Nunca me imaginaba que ese triángulo servía para hacer sobres. María Cecilia Guarachi, pero mira, este triangulito te indica que sirve para hacer sobres. Mira, es más, dice Envelope for Dimensional Cards. Ya ven que la Miss Cari les enseña, ya ven. Entonces, mándenme corazones. Mándenme corazones. Y eh, compartan la transmisión y digan, Miss Cari está, está enseñando a hacer sobres fáciles. <risa> Lindo, qué burra, perdí tanto tiempo. <risa> no me hagan reír. Mejor uso la MLO Punch. Bueno, sí, la MLO también trabaja. Yo tampoco, nunca he hecho un sobre con la plegada. Pero es fácil, chicas. Ya vamos para la 7, por 7.5, por 7.5, ¿ya? Este es de 7.5. Me está diciendo, en el 7.5, me está diciendo, ahí, que la línea A marque a 2, 5 octavos. Y la línea B marque en 3, 1, 4. Entonces, voy a empezar con la línea A de 2, 5 octavos. Me voy al 2. ¿Dónde es 5 octavos? Aquí es 2. Dos un octavo, dos un cuarto, dos tres octavos, dos y medio, dos cinco octavos. Aquí. Aquí es 2, cinco octavos. Y marco. Ajá. Ay, ay, ay, ¿dónde era acá? Dos cinco octavos. Le doy toda la vuelta y vuelvo a marcar en dos cinco octavos. ¿No? Si no se acuerdan, se, se va, van diciendo. Un octavo, un cuarto, tres octavos, un medio, cinco octavos. Y marca. Ay. Ya. Este cinco octavos. Uy, uy, uy, uy. Ya. Luego me dice que para el lado B, marque en tres, un cuarto. Tres, un cuarto. Muy bien. Busco el tres, me posiciono Bien. Busco el 3 y este es 3, un octavo y este es 3, un cuarto y marco. ¿Está? Me doy la vuelta. Me doy la vuelta. 3, 3, un octavo, 3, un cuarto y marco. ¿Qué pasa? ¿Qué están hablando las dualeras ahorita? Mm, ¡Mis! ¿Qué pasó, María Cecilia? ¿Qué pasó? ¿Viste tu carita. Mis cari, yo no tengo ese triángulo. ¿Cómo hago los sobres? Ah, si no tienes ese triángulo, ni modo, ¿eh? ¡Qué raro! Atrás de la... Eh, ¿tú, ¿Tú tienes la... esta de aquí? Estoy enseñando a las que tienen esta de aquí, que tiene su triángulo atrás. Si no tienes ese triángulo, tiene, tendrías que hacerte un triángulo y hacer las marcas, ¿no? Y si no, mira mi video un poquito más adelante de cómo hacer sobre sin este, necesidad de la tabla. Ahorita, Regina, te manda corazón, mis. El otro día, Regina me hizo berrinche porque hablabas de Zoe. Le dijo que Zoe, Camila, Regina, eran tus sobrinas y que todas las quieren igual. Claro, Vizcari nos enseña con cariño a los discos. La plegadora de Marta Pequeña tiene unas marcas posteriores que recién me he dado cuenta hace poco. <ríe> Para sobres, esa colita. Qué engreída, tan lindas las chicas. Ya, ahí está las marcas, ¿lo ven? La idea es que nos haga estos triangulitos que necesitamos sacar. Y no los queremos, ¿los ven? Ahí están los triangulitos. Esos son los que tenemos que cortar. Ya, entonces cortamos acá. Bueno. Yo con cariño, chicas. Ustedes saben que yo siempre con cariño. Ya ven, quieren más kits y me hacen dictar clases. Y yo tengo clases en la academia. Tengo clases en principiantes, ¿quieren que haga más? ¿De dónde voy a sacar tiempo? Ya me voy a divorciar de mi marido porque mi marido ya ni me ve. Y ahí está. ¿Lo ven? Ahora sí. Marcamos. Marcamos. Y marcamos. Y marcamos. Marcamos. Ahí está, el siguiente tamaño. Doblamos o lo cortamos, no hay problema, cualquiera lo que más le guste. Hacemos un detallito acá, un bordecito, un bordecito, y ya está. Ya, este es el, el tamaño que sigue. contrata la paloma a paloma <ríe> dice va a ir a casa con su traje de baile, está bien, que venga a mi casa con su traje de contrato a paloma mi, mi regleta es diferente ah, es diferente de repente tienes una más moderna este, Karen a ver, te enseño esta es la de Marta del año de Ñangué este, cuando yo recién empecé pero ya me imagino que la mayoría tiene que venir así, serán diferentes las, las modernas Puede ser, ¿no? Pero igual, este Karen, si a ti te vienen estas medidas, tú solamente sigue. ¿eh? Te tienen que venir estas medidas. Tú solamente sigue esto. Este start with significa que tienes que empezar con este, este tamaño de cuadrado. Y te lo dice en pulgadas. Y luego que ya comiences a marcar según el A y el B. Es súper fácil. Ya, miren, esta es la primera que hicimos y esta viene a ser la segunda, ¿ya? Vamos a hacer una tercera un poquito más grande y ya creo que con eso ya me voy. Ay, este qué lindo, miren, este, este foileado de la bequita. Ya, aquí lo malo es que el sobre viene por dentro blanquito, ¿no? Ustedes también lo pueden forrar. Entonces... Ya buscan si quieren uno de eh, doble cara en donde puede salir por adelante y por atrás, que se ve bonito. O uno que sea de una sola cara en donde lo ven así, ¿no? Muy bien. Me antojé esa tijera ¿no? a mí. es hermosa, ¿no? Miss, yo tengo mi triángulo de la 9, de la 9 en 1, pero nunca lo he usado. ¿Mm? ¿Cuál es esa de la 9 en 1? ¿La, ¿La all in one? ¿Esa? Esa no la tengo, chicas. Ya como me preguntan, voy a tener que comprarme, creo. Porque me preguntan y me preguntan. Miren, esta medida es de... Vamos a ver, ¿de cuánto es? De 9. Si no me equivoco, 9 por 9, ¿no? Sí, 9 por 9. ¿Ya? Muchas gracias. Mis cari, pero debo irme. Muy bien, gracias a ustedes. Yo también ya termino con esto y me voy. ¿Ya? Esta es la última. Esta es de 9 por 9. Vamos a marcar en donde. Chao, Yulisa, que te vaya bien. Eh, vamos a marcar. Esta es de 9 por 9 acá. Miren, que marque en 3. Ahí me dice que marque en 3. Ya, marco en 3. Miren, ya no está ni siquiera pegado al triángulo, ¿va? Pero no importa. Marco en 3. Le doy la vuelta. Me posiciono y marco en 3. Ahí está. Y luego me dice que marque primero en 3 y luego... No, no, no, 3 no, y en 3 3 cuartos. Me vuelvo a posicionar ahí. Y busco 3 3 cuartos. Este es el 3, ¿no es cierto? Luego viene el 3 1 octavo, 3 1 cuarto, 3 3 octavos. ¿En qué me ha dicho que lo haga? En 3 3 cuartos. 3, eh, 3 y medio, 3, 5 octavos, 3, 3 cuartos. Aquí, en este puntito de aquí es el 3, 3 cuartos. ¿Cierto? 3, 3 cuartos. Entonces, ahí marcó. 3 y medio, 3, 5 tres, tres octavos, 3, 3 cuartos. Aquí, 3, 3 cuartos, aquí. Ya, en ese, en el del puntito. Vuelvo a jalar aquí y busco 3, tres cuartos, que es acá. Y marco. Muy bien, ¿no? Muy chiquito el triangulito. Acá, Tres tres cuartos, acá. Ya, este es el último, ya me voy, ya me voy. Muy bien, ya está. Ahora sí, lo único que me queda es sacar los triangulitos. Vamos a sacar el primer triangulito de acá. Ya con eso termino. Otro triangulito más. Sacamos otro triangulito más. Y el último triangulito. Ahorita las leo, ahorita las leo. Ya. Muy bien, ahora solamente tenemos que marcarlo. Miren qué fácil es hacer los sobres también con la tabla de mar. Que si no quieren sacar su punchboard y tienen a la mano la tabla de mar. Lo hacen con la tabla de Ya, yo ya terminé, ¿ah? Ahí está. Ya solamente colocamos aquí. porque voy a, voy a doblar, ¿ah? ¿no? Y ya, dobladito, ¿ya? ¿Quieren lo cortan? Si quieren lo doblan. Así ya me voy porque tengo que comenzar a hacer los kits. No comenzar, sino ya estoy haciendo. Ya, y listo. Y listo. Miren cuántos sobrecitos hemos hecho. Ya. Con la de Marta. Con la que no es de Marta. Con la manito. Aquí están todos los sobrecitos que hemos hecho hoy día. Ahora sí las voy a leer en estos Se acabó, se acabó, se acabó. Mil sobres. Y así voy a ir teniendo sobrecitos para cuando necesite mandar una cartita, mandar algo. Ahí tengo sobrecitos. Esta me gustó el color. Las leo, a ver. Las leo porque ya me voy. Muchas gracias, mis ya Me acabo de dar cuenta que tengo también la mini émbolo. <ríe> la Claudita. Pati nos dijo que la 9 en 1 no es nada recomendable. Ya ven. Yo me imaginaba, <risa> yo me lo imaginaba, pero no lo puedo decir porque igual lo ven, pues, ¿no? Pero me lo, me lo imaginaba. Ese papel rayado blanco con negro y flores es lindo. Nunca hice sobres porque estaba en pulgadas. Gracias por enseñarlo. Qué bueno, Janet. Por supuesto. Adelante, a hacer sus sobres. En serio, yo estaba pensando en comprar, pero ¿por qué no es recomendable? Porfa, dice Noelia. Chispas, mis ya estoy perdida. A, a manito nomás. A manito nomás. Ese día decía que es mejor tener esas herramientas por separado. Ya, Cari, podrás hacer 40 kits más. <risa> 40 kits más. No hay forma, sí. mi por favor. <risa> mi limita, oye, se ha vuelto loca. ¿De dónde voy a sacar manos? Ya. No puedo poner a atropelar a nadie aquí en mi casa. No le gusta la atropelada. Gracias, mis lindos, su curso. Un tallercito pequeñito con mucho cariño. Ahorita hablamos, Vilmita, ahorita te llamo. Este, Bueno, chicas, espero haber resolvido algunas dudas, sobre todo mis, mis principiantes con las que estuve trabajando con la, con la punchboard, eh, Hice, hice eh, este albumcito con la punchboard, porque les quería enseñar que era una herramienta, es una herramienta buena y, Hicimos los sobres con la punch board, Pero aquí les estoy mostrando que pueden hacer sus sobres también a mano. Pueden hacer sus sobres a mano, solamente tomando sus medidas, ¿ya? Esta es el, eh, la tarea que tienen mis alumnas principiantes. Las que quieren ingresar a la hora de principiantes están todas invitadas. Todos los videos quedan grabados, ya estamos por terminar. Han sido dos meses de arduo trabajo, pero todos los videos quedan grabados. Así que cualquiera de las chicas que sea principiante y le gustaría ingresar a la academia, puede coger ambos cursos de principiantes, ¿ya? Esta es la tarea de las chicas que hemos utilizado la 1, 2, 3, pero en este pequeño cursito que he querido hacerlo por acá por la academia para que las chicas también sepan que eh, todo lo que hacemos en, en la academia pagada, porque esto es gratuito, ¿cierto? Pero en la academia pagada tenemos varios cursos, ¿ya? Y siempre las estoy invitando para que puedan participar. Por acá siempre voy a dar cursitos gratuitos, pero ya saben que en donde más estamos especializadas es por el, el, las mismas aulas pagadas, ¿no? El mundo del scrap es muy, muy, muy amplio. Hay mucho por aprender. Así que aquí siempre voy a estar para cualquier cosita, ¿ya? Muchas gracias a ustedes también por, eh, por estar aquí conmigo. Gracias. Gracias, chicas. Bello los sobres. Mis lindos curso, Gracias, bello. Gracias. regálame corazoncito, por favor, para saber que si a ustedes les ha gustado. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tus tips. Qué bellos sobres. Gracias, Vanessa. Gracias, mi. Recién me compré la ECA Tools y me vino ese triangulito. Perfecto. Ahora usarlo, Cari. Que, que te ayude a atropelar tu esposo. Así si pasamos tiempo juntos. Me muero. Él está trabajando a mil por hora, su Lucy Galván, todo muy lindo, muy bonito, gracias Miss Cari, gracias chicas, gracias Nis, Carmencita, muchas gracias por sus tips, sus conocimientos, gracias, gracias Alicia, gracias a todas. El próximo año espero poder matricularme sus clases de principiantes, Claro que sí, Jessie, sí. están bienvenidas todas. Muchas gracias Miss, siempre se aprende con usted. Gracias de nada María Solomé. Muchas gracias, ahora sí, muchas gracias. Besitos para todos, nos vemos, bye bye. Voy a ver qué pasa con 40 kits. Imagínense, con 40 kits ya no puedo hacer ya. Imagínense, yo estoy haciendo y estoy tratando de rellenar este maletincito para el curso de flores. Imagínense que hay, hay 20 y ahorita la virmita quiere que haga 40 más. No, pues, ni siquiera he terminado los 20. Besitos, chicas. Cuídense mucho. Bye, bye. Nos vemos.